Bueno, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Mokshita. Eh, me conocen de alguna de las meditaciones y he estado en los módulos del curso de Chinen Chikun. Y este video eh, tiene el propósito de dar testimonio de lo importante que fue para mí en todo mi proceso de sanación practicar Chinen Chikun. Eh, fue un proceso largo, este, Llevaba casi cuatro años y en los últimos ocho meses este, ese bulto visitante o tumor como suelo llamar lo que estaba en mi cuerpo, en la mama derecha, decidió crecer mucho y muy rápido y bueno tuve que acceder, tuve que, que decir que sí a la cirugía, pero antes de eso uh, en junio comencé el curso y realmente fue un apoyo importantísimo, es, eh, una, una herramienta súper valiosa para sostenerme y para no caer en, como en, en el miedo absoluto. La verdad, eh, aunque eres, era mi camino, ya el camino de la confianza y el camino de la responsabilidad con el amor que soy. Eh, Chinen Chikun eh, como respaldó eso y, y lo confirmó y me, me dio la fuerza para seguir adelante con mis tratamientos. Yo decidí tratamientos alternativos, no hice ni quimio, ni radio, ni hormonas, tampoco quería la cirugía, eh, pero bueno, llegó un momento que, que no hubo más remedio que, que sí ir a la cirugía. Eh, pero el estar todo el tiempo en, en el en, en el yu, eh, eso hizo que, eh, que la fuerza se multiplicara, eh, que la confianza se multiplicara, este, fue realmente importante. De hecho, después de la cirugía, todos los estudios que me hicieron... Eh, aunque los médicos no daban crédito de eso, todos los estudios dieron que mi cuerpo está limpio, está sano. Era muy grande el, el tumor, muy grande. Y pesaba medio kilo, era expuesto, drenaba permanentemente. Fueron meses difíciles, pero nunca abandoné eh, la práctica.